Bien contento, ¿verdad? Una de las gracias a Dios que me brindó el día de hoy esta excelente actuación. Lo más importante fue esa victoria para nosotros. Aquí es que andamos en busca de ese título y esa alegría para nuestro país que tanto se lo merece.